Bueno, pues como cada martes, aquí en Radio Futuro, en el 107.2 de la FM, en rtvfuturo.com, nos visita a través del teléfono, directamente desde Huelva, el doctor amor Juan Bustamante. Juan, muy buenos días y bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Bueno, pues estamos una semana más deseosos de escuchar estos consejos que nos ofrece. Y hoy... Un tema interesante, nunca volver con tu ex infiel, y tú nos vas a explicar los motivos. Sí, porque es algo que todavía no entiendo cómo hay alguna gente, sí. a ver, que cada uno puede hacer lo que quiera, por supuesto, pero ¿cómo es posible que después de que hayas estado con una persona que haya sido infiel, que haya puesto los cuernos, te haya engañado, ya lo llamemos como sea, que todavía quieras volver con una persona que ya te ha traicionado de esa manera tan fuerte? Pero bueno, voy a contar los motivos por los que no se debería devolver con una persona así. El primero sería, evidentemente, sí. porque nos ha faltado el respeto. Y yo creo que el respeto tiene que ser algo fundamental que todo el mundo debería de tener y que deberíamos de recibir. Yo por lo menos es a lo que más le doy importancia. Una persona que me respete en todo. Mi forma de pensar, mi forma de hablar, mi forma de vestir, mi forma de comportarme. Entonces una persona que te ha engañado y sí. con otra, eh, pues te ha faltado el respeto claramente. Eso es, yo creo que es fundamental. Sí, sí. Otro de los motivos es que eh, también esa persona sabía perfectamente lo que iba a pasar, sabía perfectamente que te iba a doler y que se iba a cagar la relación y aún así le dio igual y se fue con la otra persona. Uh -huh. O sea, que no le has importado nada, que no le ha importado nada lo vuestro, ...y que sabiendo las consecuencias aún así lo ha hecho... ...por lo tanto, eh, ¿cómo es posible que quieras volver... ...con una persona a la que le has dado absolutamente igual? Otra cosa que tampoco logro entender... ...mucha gente dirá, hombre, oh, es que estoy enamorado o enamorada... ...y yo es que lo quiero, es que quiero volver o la quiero... ...pero no tenemos que pensar que la queremos... ...tenemos que pensar si nos conviene esa persona... ...si nos ha respetado... ...si eh, realmente merecemos una persona así... Y sobre todo si tenemos futuro con alguien que nos ha hecho eso. Y evidentemente uh -huh. la respuesta a todas esas preguntas es un no, rotundo. Pues la verdad que sí. Eh, me llamó mucho la atención esto, Juan. Sabé, sabía perfectamente el dolor que te podía causar y, y aún así, pues lo hizo. Claro, date cuenta que cuando alguien se engaña sí. con otra persona, ya sabe lo que va a pasar. O sea, sabe que algún día te va a coger porque antes o después se le coge y sabe que cuando te enteres, pues lógicamente te va a doler mucho, no te va a hacer ninguna gracia, te va a afectar y que se va a cargar la relación. Y aún así, pues le da igual. Es una persona egoísta que dice, no, no, yo pienso en mí, hemos hablado mucho veces efecto del egoísmo, que desgraciadamente está muy de moda, yo pienso en mí, a mí me da igual, yo me voy a liar con esto o con esta, y bueno, liar, liar o, o, o cosas peores. Y, y me da igual, o sea, como a mí me gusta, pues yo me voy a echar para adelante y me da igual la otra persona, o sea, me da igual mi pareja lo que le pase. Entonces, claro, si ha sido una persona egoísta, que solo ha pensado en él o en ella, lo ha hecho y le ha dado igual, la pregunta que yo hago siempre es esa, ¿cómo es posible que quieras volver con una persona que ya te ha demostrado que le das igual? Pues todavía hay gente que quiere volver. Digo, tú tienes que mirar por ti, por tu felicidad, por tu tranquilidad y por tu estabilidad. ...evidentemente duele mucho que te haga eso tu pareja... ...pero si te lo ha hecho ya te ha dejado claro que ya no le importas por el motivo que sea. Uh -huh. Bueno, pues este es otro de los motivos... ...el dolor que puede causar y bueno, aún así lo hace. ¿Más motivo, Juan? Pues otro de los motivos es porque ya no tienes ninguna garantía... ...absolutamente, ni ningún tipo de confianza en que no te lo vuelva a hacer otro día... Eso es lo que dice mucha gente, ya la confianza se ha perdido, efectivamente. Una persona que ya te ha puesto los cuernos, si vuelves con esa persona, es verdad que a lo mejor no te lo pone durante un tiempo, pero suele ser habitual en la mayoría de los casos que quien te los pone bueno. uno, te lo pone dos. ¿Por qué? Porque como ya sabe que le has perdonado, pues dice, bueno, si se los puse y me ha perdonado, pues ¿qué más da? ¿Me ha demostrado que le da igual o me ha demostrado que esta persona puede hacer con ella lo que quiera? Entonces no tienes absolutamente ninguna garantía de que cualquier otro día se le cruce a otra persona por delante y te lo vuelva a poner. Yo siempre digo una cosa muy clara, porque siempre todo lo que digo es para que la gente piense tranquilamente y reflexione. Y piensen con la cabeza, no con el corazón. El corazón no es para pensar, el corazón es para bombear sangre. Entonces hay que pensar tranquilamente esto. Si esta persona me ha cambiado por otra persona, ¿qué garantía tengo yo? O sea... ...qué tipo de seguridad puedo tener yo... ...de que cualquier otro día se le cruce a otro... ...se le cruce a otra... Uh -huh. ...que le guste más por el motivo que sea... ...y me vuelva a hacer lo mismo... ...pues evidentemente ninguna... ...y tú no puedes estar eh, viviendo con esa ansiedad... ...con esa tensión de... ...a ver si me lo va a volver a hacer... ...y por supuesto como se ha perdido la desconfianza... ...pues ya no te fías de nada... ...a lo mejor te dice un día... ...que va de verdad a salir con los amigos... ...y ya estás tú pensando... ...a ver si es que está quedando con otra... ...o a ver si está hablando con otro... Entonces, claro, como ya se ha roto esa confianza pues y eso no se recupera. ¿eh? Una vez que te engañan es imposible volver a confiar a otra persona. Y recordemos que la confianza es fundamental en una pareja. Juan, ¿hay infieles por naturaleza? Sí, hay gente que es completamente infiel, sí. que, que no están, que no son capaces de mantener un compromiso, no digo ya de boda, sino de pareja. Y hay gente que sí, que no puede evitar lo que les gusta ir ...de una persona a otra, ya digo, es todo respetable cada uno da lo que quiera... ...lo que pasa que a mí me parece una postura muy equivocada... ...porque así, como siempre digo, si estás con muchos o muchas... ...al final estás solo, porque no estás con nadie... ...o estás con una, con otra, con otra, con otra, con otra... ...y al final nunca estás con nadie, nunca tienes una estabilidad... ...y nunca tienes una pareja, y hay mucha gente que sí... ...desgraciadamente le gusta eso de estar continuamente cambiando... Y, pero bueno, es un gran error, yo pienso que es un gran error, no lo recomiendo, porque ya digo, yo creo que lo más bonito es tener una pareja estable, con la que hacer muchas cosas, con la que ir a muchos sitios, y sobre todo en el tema íntimo, en el tema de la cama, ya os conocéis, ya sabéis perfectamente lo que queréis, lo que no queréis y cómo hacerlo, y no con una persona nueva cada vez que no sabéis por dónde te va a salir. Uh -huh. Bueno, ¿algún motivo más, Juan, de por qué nunca debemos volver con ese... ¿Es infiel? Pues yo creo que el último podría ser Que evidentemente te ha demostrado Que es una persona mentirosa Porque hay gente que encima Como me pasó a mí hace muchos años Que lo he contado algunas veces Que a mí tuve la mala suerte Como lo habrá pasado a mucha gente que nos oye De que tu pareja hace como que no pasa nada O como que la relación va bien Cuando en realidad está ya con otra persona uh -huh. Entonces te está mintiendo Está haciendo una doble vida y está intentando hacerte creer que todo va estupendamente cuando en realidad no es así. Eh, son gente cobardes que en vez de tomar la decisión de oye, mira que ya no quiero estar contigo, mmm, no, yo voy a seguir y si me coge, me cogió. Y luego encima, cuando le coge, evidentemente encima lo niegan y te echan la culpa a ti. Entonces, pff, volver con una persona así es que yo no le veo ningún tipo de... Vamos, no es nada bueno para ti, eso está claro. Uh -huh. Porque te estás engañando a ti mismo. Estás con una persona que ya no te quiere y estás intentando luchar por algo que ya se ha terminado. Entonces, bueno, todos estos motivos yo creo que son de sobra suficientes para no volver con una persona que ya te ha traicionado, te ha engañado. Y por mucho que se le quiera, tenemos que pensar en nosotros, no en la otra persona. Y esta persona no nos va a hacer feliz ni ahora ni nunca. Bueno, y la cuestión es, si esta persona, Juan, te fue infiel, ¿por qué quiere volver? Pues mira, eh, eso es una buena pregunta. Eh, normalmente, en el, la mayoría de los casos, cuando tú estás infiel y vuelve al cabo del tiempo, en casi todos es porque le ha fallado la persona por la que te dejó. Y claro, ¿qué hacen? Esto es también muy egoísta. Dicen, bueno, para no quedarme solo o sola, vuelvo a lo que tenía. Que digamos, tengo la garantía de que lo tengo ahí. Es como que te usan de salvavidas. Sí. Como diciendo... No, yo no, me ha fallado esto, pero como sé que tengo a mi ex ahí, vuelvo con mi ex para no quedarme solo o sola. Y es cuando menos todavía hay que volver, porque hay que decir, yo no soy segundo plato, yo no soy tu opción B, y a mí se me tiene que dar prioridad y exclusividad. Si no, no desde luego no voy a volver contigo. Y hay gente que desgraciadamente caen en eso, vuelven creyendo que el ex se ha arrepentido o la ex, ...y no es así, no es que se haya arrepentido... ...ha vuelto contigo porque le has fallado... ...con la persona que te dejó, no tiene nada que ver. Uh -huh. Bueno, pues cuestión que... ...hemos tratado hoy... ...nunca volver con tu ex infiel... ...por esto, que vamos a resumir... ...seguidamente antes de terminar, Juan. El resumen es... ...que volver con, con un ex... Eh, ...jamás es una buena idea... ...todo lo contrario, no te ha respetado... ...ha sido muy egoísta... ...le ha dado igual no tienes ninguna seguridad de que, no te lo, de que no te lo vuelva a hacer en el futuro, y yo creo que debemos buscar una persona que nos respete siempre, que nos quiera siempre, y que esté con nosotros siempre. Como puse en una frase en Facebook, tenemos ¿Sí? que estar con aquella persona que teniendo la oportunidad de irse con quien quiera, nos elige a nosotros cada día. Eso es lo que tenemos que tener. Y sobre todo eso, merecemos una persona que nos respete siempre, y el mensaje que yo daría es... Que la persona que te quiere de verdad, nunca se va a ir con nadie. Bueno, pues dicho esto, solo nos queda, Juan, como cada semana, darte las gracias por tu participación aquí en Radio Futuro, en esta sesión, que se está convirtiendo ya en todo un clásico, por cierto, ¿verdad, Juan? Los consejos del sí. doctor Amor. Sí, bueno, yo me alegro de que a la gente seguramente le, le guste. Uh -huh. Yo intento ayudar, intento hacer que penséis, que hagáis las cosas bien, ...para vosotros y por vosotros, así que bueno, si sirve, pues yo encantado de que así sea. Pues muchísimas gracias Juan, la semana que viene más aquí en Radio Futuro. Pues gracias a vosotros y nada, a la gente que está en la feria... ...modulada. Así que gracias y hasta la semana que viene Juan. Gracias, un abrazo.